Son las 8 de la mañana y Chris nos va a dar un speech motivacional. Ya pues chiquillos, ustedes son parte acá de la historia de este lugar. Hagamos que esto sea una buena experiencia para nosotros como grupo y una excelente experiencia para la gente que nos visita. Perfecto. Bueno, <risa> dos minutitos para las 10. Empezó a llegar un poco de gente. Ay. ¿Qué pasa con nuestro MC? Estamos listos, preparados, dispuestos para el evento de esta tarde, que nos reúnen, que nos convoca Nos estamos sacando una foto <ríe> <ríe> Un saludo para todos mis amigos de Santiago Vayan a hacerlo nomás Y nos vamos a hacer Les presento al responsable Yo le dije a Prime que era gigante, no me creyó <risa> Buen Andrés, weón. Cool. Bienvenidos, pásenlo bien. estas instalaciones son para que ustedes tengan un espacio para disfrutar en familia. a empezar la primera categoría Strider. Yeah. La primera toma de tiempo del parque Mejía Flor. El cordón se te recibiste competencia. Vamos, sigue, sigue. Vamos, oh, sí, oh, oh, oh. vamos. mitad del circuito. vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale ánimo. Chicos, tomando la curva de los pedales, tu técnica. una técnica. Yo estoy de sabe, la vida de la oferta. ¡Hola! ¡Hola! banda! ¡Oh, la banda! la Lapis, curva, tuya, mía, por dentro, se mete de el partido. y y la cosa bien yo lo Le vamos con la clínica. Chiquillos, parece que somos más o menos los que estamos. Aprendamos, practiquemos, repasemos lo que es manual y bunny hop. Él agarró el manubrio y tiró la cadera para atrás. Se te va a hacer más fácil si primero bajáis con el centro agregado abajo y después te echáis para atrás y tiráis el poto para atrás. Eso levanta cualquier bicicleta Por pues para atrás ¿Quién repite eso? Abajo y atrás Y atrás ¿Está ahí calado? Con cala no vale Súper bien eso, eso. Bien. Súper bien. Entra al salto y mira. Mira la pared que tenía al frente. Du ¡Volando el BMX ¡Volando muy alto ¡Volando, VX! ¡Volando, VX! ¡Volando Vox, el, ah, 60, ah, el ronda! Ronda! Es yeah. ¡Volando el ¡Volando el el el ¡Volando el ¡Volando se pega el Big Jam, Vamos a ver, vamos a ver, mostrando Se viene y va salvándolo Que más Berkham, bien, tengo a ti a Volando Merkan, a través de los dioses. Fluyendo, me a en la casa Te preguntan, no, Dale, dale A foto, Big Jam, Big Jam, Jam Y en competencia Volando en un salto, dibujando perfectamente los jumps Tomando Nicolás Luzano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa lo que pasa? No ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dibuja, se ven y pichó! ¡Toma, 10! Y viendo más velocidad, ¡Salto el doble ah, sí, sí, y... ¡Dibuja! Volando, volando, a tomar el jump oh, ¡Toma, wow. 10! ¡Me pedalea! Ahí me fue, te... pedaleando como si tuviera frío ¡Volando, topa de pichón! ¡Topando el primer champ! Dibujando lo perfecto, técnica viene. Dale, dale, José. ¡Se pega el champ! ¡Se pega el champ! ¡Que me mejas en competición! ¡Toma, primer champ! ¡Damos el dedo y dibuja! ¡Apre ¡Volando el champ! ¡Dale, Germán! ¡Aventura pichón! ¡Que me mejas! Ah ya. tirar! Ajá, volando primer jump segundo jump, de mismo tercer jam y se viene esperante dale dale dale para el gato topado con su el y su cober volando que va a ganar esa para que anden más rápido atento gente se viene el big jump con el best whip toma ese Whip toma se Whip ¡Vamos volar! ¡Vamos yo a ¿Tienes el bueno. oh, God, <laughs> <tose> <tose> la que ir en la street? ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a grabación ¡Abajo! la ¡Abajo! La ¡Abajo! La la primer lugar para ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! primer lugar ¡Abajo! Agradecimiento a todo el apoyo, se pasaron Buena chiquillos, unos campeones Hoy andan bien Edgardo, muchas gracias por haber venido Un gusto Que estoy bien, bacán, no. que rico que hayan venido gracias. gracias por todo hoy día Lucho Buenas Renato man. Cabros, ¿Qué quieren que les diga Me Sacaron mi... la chucha hoy día Me Hicimos mierda ¿Todo bueno, ¿valió la pena? el <risa> día fue un día Increíble, agotador Encuentro que los chiquillos Lo hicieron increíble Dieron todo, estuvieron apoyando Aunque ya estaban cansados Así que, cabro, staff Todo el mundo que nos apoyó Se lo agradezco, pero desde el corazón Y logramos hacer el primer evento Así que, ahora ya Pensar en el próximo Seguir enchulando el parque Y ahora irme a la cama Nos vemos en el cerro